Me presentar a un joven oriundo de la comunidad del cercado, de donde yo soy nativo. Yo siempre me cría ahí como en, como en la frontera entre la comunidad del aguacate y el cercado, de manera que me circunscribo en las dos comunidades, eh, por, uno por derechos territorial y otro por derechos adquiridos eh, ¿verdad? De, de, de vida social. Este joven que vamos a presentar es un joven muy talentoso de, de esta comunidad, muy trabajador y una persona con muchas luces y que realmente, eh, repito, me enorgullece presentar en el día de hoy, es Luis Alberto Rodríguez, eh, con apenas 22 años, señores, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad Nordestana con, con honores suma cum laude. Mm. Eh, ha participado en diferentes proyectos de la USAID, eh, de manera específica, Alerta Joven. Eh, también participó, ha participado en los proyectos de Techo. Eh, coordinador del equipo de gestión comunitaria. Actualmente, Premio Provincial de la Juventud en el reglón Servicios Sociales y Voluntarios. También actualmente representa a la República Dominicana en el programa SUSI, que desarrolla la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Estamos hablando de un joven con vasta experiencia en lo que tiene que ver con trabajo de política de juventud y aquí en verdad le damos la bienvenida. Luis, placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío de que ustedes me invitaran a este espacio a compartir un momento con ustedes esta mañana. Qué bueno, ¿Tú eres egresado de política de del acá? No, yo estudié Derecho en la UCNE. Ah, ok, sí. Sí, ya, ok. Luis, hey, es... Buenos días. Buenos sí, días. Buenos días. Sí, escuchar eh, la presentación que hace Yerjan, de alguna forma ha hablado de los proyectos que has realizado, que tú has realizado allá en el sector, en la comunidad y representando a los jóvenes. Qué bueno que estés acá y que puedan mucha gente y sobre todo la juventud conocerte así eh, de manera directa a través de las pantallas. Háblanos de tu experiencia eh, desde más joven en estos procesos de formación y de servicio. Bueno, realmente yo digo que yo soy un apasionado a Trabajar a favor de la juventud y también de los servicios sociales. Yo empecé mi vida en techo en el año 2016 en el mundo de los voluntariados. Una invitación de una prima, me gustó esa área del servicio a favor de la comunidad. Actualmente pues, participo también del proyecto de la USAID, la red Alerta Joven. También trabajo con ello en el mismo proyecto. Y actualmente también eh, gané el Premio Provincial de la Juventud en Servicios Sociales Voluntarios a favor de la comunidad. Y algo también que me llena de orgullo decirlo, y es que participo y represento a la República Dominicana en el programa SUSI, que desarrolla la Embajada eh, de Estados Unidos aquí en República Dominicana. Recuerdo que cuando fui a una entrevista a la embajada éramos 114 postulantes y wow. de los 114 yo estoy dentro de tres personas que representan a wow. la República Dominicana. ¿Qué es el programa SUSI? Perdón, muchachos. El programa SUSI es un programa que tiene la embajada que se desarrolla en Ohio, en la Universidad de Maya, en Miami, Ohio, se llama la universidad, y es un programa sobre emprendimiento social para jóvenes líderes de diferentes países de Latinoamérica. Me, me río porque hay un personaje de Boruga. Que cuando habla de, lo, de los estados dice, oído oído porque así es que se escribe oío. Sí, o, oído. Con H. Y por eso Mira, me estoy riendo Luis, eh, Francis Rodríguez. Qué bueno que... Muy poco conocido el caballero, sí. ¿sabes? Entonces... Después te vamos a pasar su hoja de vida sí. para que lo conozca. Sí. Siempre sí, pues dice como sí. que nadie lo conoce. Sí. Francis Rodríguez. Fíjate, Luis, qué bueno y me dice que te formaste también en los modelos de Naciones Unidas. Eso te da una nueva visión, no de lo local, sino de lo general. Como joven, está planteado, aparte de estos programas que tienen acceso ustedes los jóvenes, alguna política de juventud que tú entiendes el Estado la ejerce o no bueno realmente si nos ponemos a hacer un análisis de todos los planteamientos y de todos los organismos que tienen que trabajar con juventud aquí vemos desde cierto punto una deficiencia realmente porque vemos que muchos organismos y muchas personas eh, creando políticas públicas de juventud que directamente no van a favor de la juventud entonces eh, ahí es donde nosotros entramos los voluntariados los proyectos sociales a llenar ese vacío que deja el Estado en cuestión de política pública de juventud. Porque aquí hay una deficiencia de políticas públicas y no es porque las leyes no están, porque la legislación dominicana tiene leyes. Lo que pasa es que no le da seguimiento. Por ejemplo, ahí tenemos muchísimos organismos que son los encargados de darle seguimiento a esas políticas públicas de juventud y no lo hacen. Entonces, realmente, yo digo que hay que debemos de entrar nosotros, quizás suplir eso. Y desde cierto punto... Eh, yo lo hago porque me gusta y realmente porque siempre digo que voy a trabajar a favor de la sociedad, no porque quizá eh, me corresponda como un ente gubernamental, sino como un ente socioactivo que trabajo para la juventud. Luis... Eh, me gustaría escuchar, nosotros hemos estado tratando acá y hace dos días hablábamos del tema a propósito de la designación del nuevo ministro de la Juventud, un, un ministerio que ha brillado por escándalos y por la ineficiencia que mucha gente entiende, no ha cumplido con ese rol y esa función para la cual se formó, se fundó. ¿Qué tú entiendes eh, sobre este ministerio? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu visión al respecto como joven que, que has estado en estos medios? Bueno, realmente eh, sobre el Ministerio de la Juventud yo creo que es un ministerio que debe de mantenerse okay. y a veces hemos escuchado unos comentarios como que deberían de eliminarlo y más que eliminarlo deberían de cuestionarlo para ver qué realmente están haciendo y cómo realmente ejecutan las políticas públicas de juventud. Desde mi punto de vista personal, realmente no puedo emitir un juicio de valor de la persona que acaban de designar, tampoco de las personas que pasaron realmente, porque eh, ya eso está en manos de uh -huh, otras personas. Uh -huh. Pero realmente el Ministerio de la Juventud yo creo que debería de mantenerse, okay. simplemente deberían de ejecutar políticas públicas que vayan directamente a favor de la juventud, de manera clara, precisa y de manera transparente. Luis, eh, vemos que ustedes han trabajado en diferentes proyectos eh, enfocados de manera específica en, en políticas de juventud. ¿Cuáles han sido esos proyectos? Incluso algunos de ellos que han ganado premios nacionales. Cuéntanos de eso. Eh, eh, ¿En cuánto tú has participado? ¿Cuáles premios han ganado? Bueno, realmente, qué bueno que me haces esa pregunta, eh, Yerjan, porque qué, más, qué mejor espacio que este para hablar un poquito de lo que es eh, recientemente yo pertenezco a la red de alerta joven del proyecto de la USAID Que es desarrollado por la Universidad Católica Nordestana Recientemente estuvimos en, una, en un challenge, por así decirlo eh, Donde todas las redes a nivel del país, que hay 11 Pues fuimos a, a un hotel donde estábamos trabajando en un proyecto durante tres días Entonces en esos tres días nosotros construimos un proyecto Actualmente nosotros ganamos segundo lugar Donde ganamos un financiamiento de 285 mil pesos ...para ejecutar un proyecto en cinco semanas. Eh, ese proyecto se llama Rodando Duro, pero Seguro. Será ejecutado en la comunidad de las Guaranas, en una comunidad específica por ahí. Y el mismo busca reducir eh, los niveles de carrera motorizada de manera ilegal. Entonces, eh, aparte de esto, yo eh, trabajo pues en el proyecto, en, en la organización de techo. Sí. También actualmente tengo... Eh, estoy dentro del voluntariado juvenil legislativo... Y nada, básicamente ¿Se puede, eso. ¿Se puede compartir con el público en qué consiste el programa que... Eh, rodando duro pero eh, seguro. El proyecto. No, claro, claro. Ah, realmente eh, es un proyecto que está en construcción todavía porque ah, okay. eh, está no, en si construcción. No, no, no sí, claro. Está comenzando, no hay ningún problema. No. Sí, sí, puedo, puedo compartirlo okay, realmente. Perfecto. Rodando duro pero seguro es un proyecto que va a trabajar con jóvenes de 14 a 24 años de edad en el sector de las guaranas. Tiene dos componentes: tiene un componente de lanzamiento, que es donde se va a lanzar el programa el ah, proyecto, donde vamos a conocer del mismo, y luego tiene un una, una parte educativa donde se va a trabajar de manera directa capacitaciones con juventud específicamente de la ley 6317 y de otras leyes que tienen que ver con ellos y con el proceso de tránsito, okay. entonces Rodando Duro pero Seguro busca reducir los niveles de carrera motorizada en los jóvenes específicamente de las Guaranas eh, por los altos eh, accidentes de tránsito que vemos aquí realmente es alarmante que ¿Sí? en el año 2020 y en lo que va de 2021 sí. las muertes por accidentes de tránsito superan eh, las muertes de COVID y de muchísimas sí. otras sí, sí. Otros incidentes y el gasto que genera Fíjate, Luis, nosotros tenemos, nosotros tenemos muchos años en que las mm. la muertes que se miden por, por, por 100 mil habitantes, el, el número ¿verdad? Eh, de personas por cuestiones de delito o por violencia eh, cívica, violencia ciudadana, eh, regularmente son la mitad de lo que genera la, la, el tránsito y regularmente el 70%. De, las, de los accidentes y las muertes, sobre todo, están involucrados los motoristas. Que creo que ahí hay que centrar el, el trabajo. Una, cuando Yerjan... la experiencia sí. que, que tengo en el tema. Cuando Yerjan mencionó el proyecto, de que tú <coughs> participabas antes de Ah, tu, sí, sí, sí, lo había dicho Yo tú. dije, bueno, en términos generales y, y ya, ¿no? Digo, le, le irán a hacer una... Una autopista. No, una pista de una carrera. Una pista de carrera para que se joden todo por ahí hasta que se cansen. Pero... Después pasa como el puente sí. de la UA, el puente peatonal. Sí, sí, que sí. se hicieron huelga y se tiraron tiros y piedras y quemaron goma y no lo usan. No lo usa. sí, Pero yo creo que eso de la, no. del puente de la UA fue porque no lo analizaron bien, porque resulta ser que, que, la, que donde termina el puente cae en la parte de atrás de la universidad, cuando pudo sí. caer en el frente. Sí. No, de no, hecho, no, no calcularon de esa hecho, parte. Yo, siendo regidor, le hacía la, la sugerencia, porque fui de lo que prefirió que se cerrara y le hacía la sugerencia que se podía tener una extensión que cayera dentro del recinto Exacto. y no fuera eh, con, el, con el peatón común, que podría mantenerse lo del peatón común y dentro Bien. una extensión. Mira, Bien. volviendo al tema, es interesante cuál sería, ya veo que se hizo un trabajo previo en la cual ustedes concluyeron en implementarlo como una fórmula de política, de orientación al joven, pero al joven que en algún momento o está usando un motor o lo va a usar. Ustedes tomaron el parámetro de que como municipio es donde hay más jóvenes usando motores. Realmente eh, el parámetro que se tomó ahí, bueno, realmente el proyecto Alerta Joven, antes de hacer la implementación del mismo, hizo un estudio de campo aquí en la provincia de Duarte, donde realmente los datos eh, de que se daban mayores carreras, motorizada era en las guaran, entonces por eso fue que se decidió okay. pues trabajar ahí, no recuerdo realmente la comunidad donde es, pero realmente los datos arrojaron que ahí es donde se realiza son competidores? más, ese, exactamente, ese <risas> tipo de carrera, y yo digo que realmente las carreras no están mal, lo que está mal es la clandestinidad y la ilegalidad de la misma. Bueno, y, y, y lo Pero que sobre todo el riesgo que implica hacerlo en, hacer en, lo una, via, en una vía, en una vía, a, a propósito en una vía pública, de uso normal exactamente sí, eh, a propósito de si eso Luis en las Guaran, en Villa Arriba anteriormente se hablaba mucho de que habían eh, existían carreras clandestinas y cuando usted va a la a la a Villa Arriba, la gente que no lo sabe hay muchos eh, policías acostados cómo se llama eso realmente eh, no, reductor, no, no, los reductores no, de, de, re reductor de velocidad, velocidad verdad, ¿verdad? ¿re reductores de velocidad que sí. lo, aquí en Dominicana llamamos policías costado sí, policía y esa es la razón, de acuerdo a la información que nosotros levantamos allá, de, porque antes, en esa en, en la entrada, existían mucha los, carrera de, de autores. Dije C de antes, tráfico. Tráfico. Eh. ¿Cómo eh, eh, entienden ustedes que esto pudiera ser, a o está dentro mí, del proyecto, a mí, a mí. Eh, esto de los, los reductores de sí, velocidad para, más, para evitar más. las carreras? <ríe> bueno, realmente eh, no tenemos directamente eso pautado, porque para eso hay que tener ciertos permisos uh -huh. de las autoridades locales. Entonces, teniendo en cuenta la, dura la duración del proyecto, que son cinco semanas, no realmente sería muy eh, abarcador sí. ponernos a hacer ese proceso, pero realmente el proyecto se implementará como un plan piloto para ver si da resultado. Entonces, ya en lo adelante, si el proyecto da resultado, pues eso vendría dentro del mismo. Pero tú podrías adelantarnos algo de lo que será. o sea, ¿Cuál es la propuesta de ustedes para reducirlo? Sí, bueno, la propuesta de nosotros es trabajar la educación. Realmente yo creo que la educación es un arma que se debe de implementar. Sí, pero Entonces yo estaba pensando que era la pista que ustedes iban a hacer. No, no, realmente no. <ríe> vamos a trabajar unas campañas de lanzamiento y luego nos vamos a tirar en los liceos y las escuelas, a trabajar con esos jóvenes ahí, eh, capacitaciones, charlas, testimonio y sobre todo eh, ponerlos a reflexionar a ellos mismos sobre el peligro que ellos están... Eh, Exponiéndose. exponiéndose cada día. Tú sabes que imagino ha que los aquí... adornos, lo, lo, las muestras, un motor hecho un tostón, un muchacho. Bien agolpida. <risa> sí, no, yo tengo un videos aquí Mira, de gente. Que hubo que hubo, hubo unas campañas pie, aquí Rolando. que se, que ah, se hicieron, que se desarrollaron en, la, en los medios. de que después de ahí yo le recuerdo, dicen la borra. Sí. Yo, ah, terrible. A, terrible. <risa> yo recuerdo que eran, eran imágenes de los accidentes, pero imágenes reales uh -huh. de accidentes que habían ocurrido que habían sido captados por cámaras de seguridad. Y esa fue una campaña también en la capital, se desarrolló. Pero eso estaba dirigido básicamente a los a los concheros, a los, a los del transporte público, eh, el, el, pro, el proyecto este del chivo sin ley. ¿Tú bueno, eh, tú estás hablando del, del delivery. Bueno, no, en aquel eh, momento... Ah, bueno. Pro, ah, era, era, pero igual, es que son chivos el, sin ley los de ahora. Bueno, sí, está bien, el chivo, el pobre chivo, el vilipendiado, vapuleado. Le estoy dando que, al, que de forma alterna involucren a los negocios de la Guarana que tengan delivery para que manden cuando se implemente de vez en cuando a sus propios empleados como delivery para que tomen conciencia de que ellos están empleados para brindar un servicio y un servicio personalizado hasta la casa no para que se vayan a matar a la casa Luis, eh, a propósito de lo que tiene que ver con políticas de juventud ¿Qué entiendes tú que hace falta, ya ha mencionado el seguimiento de la ley, pero qué entiendes tú que hace falta en la República Dominicana para que eh, tanto el Ministerio como el propio Estado, en sentido general, eh, pueda sacar mejor beneficio y, y pueda darle mayor atención a la juventud? Bueno, realmente yo creo que aquí eh, está de manera clara. Aquí en República Dominicana hacen mucha falta programas de formación política, Sabemos donde los jóvenes dicen de que no, la política no es para mí por el hecho de yo ser joven, sí. entonces si no es para ti, ¿para quién es? porque nosotros somos entes de derecho, igualito que las personas adultas. Entonces, yo creo que aquí hacen falta muchos programas de formación política. Y cuando me refiero a programas de formación política, no refiero a amarillo, a rojo, verde, sino programas verdaderamente formación. de formación política, que aquí realmente en República Dominicana no se dan Y muchas personas dicen de que no, que la juventud eh, es el futuro. Yo no soy el futuro, yo soy el presente, porque ahora es que yo soy joven. Entonces, si... Yo soy el presente. Tú vas a ser igual en el futuro, yo voy a ser una yo. persona ya mayor que no voy a ser joven. ¿Qué, ¿Qué tú has visto? Porque tú tienes contacto directamente con los jóvenes. Hay gente que hemos descendido, ¿verdad? Y que hemos tenido eh, el, a lo que se llama el garajeo, ¿verdad? Eso tú compartís directamente con los jóvenes. ¿Cuál es la realidad de la juventud dominicana? No en los sectores de arriba, porque el sector elitista no siente la realidad. Los hijos de los ricos, ¿verdad? Andan en jipetones y, y tienen todos sus problemas resueltos. En lo que tú ves, por ejemplo, en los campos y en los barrios de San Francisco, Macorís y, y del país. Por eso es que son bueno, pobres, porque tienen todo resuelto. Siendo muy sincero, en todo lo que yo, es, yo he visto. Los hijos de los ricos, por tener todo resuelto, son pobres. Sí, ah. sí, porque no tienen desempeño propio particular. O sea, cuando tú tienes que... Tú dices que... Estás, porque eran las empresas de los papás y todo eso. Claro. El vehículo que, lo, que le compran los papás. Claro, ah, bueno. claro. Saludos claro. a mis amigos Una, que son ricos. Que son son ricos rico también. Son pobres en realidad. Adelante, Luis. Pues, bien decía, realmente en las realidades que yo he visto, tanto en las comunidades, barrios, en los sectores que nos desempeñamos, es que la juventud realmente, eh, ellos mismos se crean muchas limitaciones y no ven muchas oportunidades. Entonces, al ellos pensar que tienen o limitaciones la ven y la tienen muy distante. Exacto. Eh, al ellos pensar que no tienen pues esas oportunidades, ellos mismos se crean esas limitaciones y no pueden salir de donde están. Entonces Mira, yo creo, por eso es que oye, yo creo en los proyectos sociales. Estamos, es, estamos ya contra el tiempo, Luis, pero vamos no, finalizar. No, yo minutos mío, yo no quiero hablar hoy. <risa> no, yo bueno, no voy a hablar. ¿no? Eh, Ok, pues entonces mira, este, sí, no a ¿qué, ¿qué cosa tú harías si, si mañana destituyen al ministro que está ahí y te nombran a ti? Vamos a ponerlo así. Si tú, mañana, ejemplo, si tú mañana. ¿Qué palo daría el gobierno? Buena, si, buena si tú mañana amaneces como ministro de la Juventud de la República Dominicana, ¿qué es lo primero que tú, en tu experiencia como joven y tu trato con la juventud, tú harías? Bueno, eh, me falta mucho todavía ¿Eh? para llegar al ministerio, pero no descarto no, no, no, las posibilidades. Vamos a lucubrar, vamos a Bueno, realmente que sí, te nombraron hoy. Exacto, Lo primero que yo haría es escuchar a la juventud, porque a veces vemos donde se crean programas sin escucharnos a nosotros, los jóvenes, sin saber las necesidades que nosotros sí, tenemos. Entonces, yo no voy a crear programas. Por, ¿Por viejito? Exactamente. Yo no voy a crear programas donde sean para la juventud sin consultar la juventud y ver qué es lo que ellos verdaderamente necesitan. Escuchar la juventud será lo primero. Luis Abinader. Nosotros en la política de juventud no hemos idealizado. Tú oyes, Luis Abinader, ¿cómo que hay que entrarle a la vaina? Mira, hay algo, Luis, que me gustó. Mira, tocallos son Luis y Luis. Es que planteas... La inclusión del joven en la política, y yo te entendí perfectamente, no en la política partidaria, sino como ente político y que la política es la vía de relacionarnos y de cumplir el rol ciudadano con el Estado y el Estado contigo. A partir de ahí, estás teniendo un pensamiento real de tus compromisos como ciudadano y el Estado tendrá que verte de otra manera, ahí es que tú te refieres. Exactamente, porque si a mí me preguntan ahora mismo con quién políticamente tú te sientes representado, o sea yo sacaría dos personas o una persona con la cual yo me sienta representado, entonces exactamente a ese punto es que yo me refiero, no a la política partidista sino a las políticas la, la gente confunde, exacto sí, porque por eso, la política claro... partidista que tú llamas partidismo como tal la mayoría de los miembros de esos partidos no saben lo que es política Correcto. Eh, eh, eh, Luis, ¿existe ahora mismo en la República Dominicana algún eh, el Estado le da seguimiento a la a la juventud? Eh, desde Sobre la todo niñez? A le pregunta, eh, a propósito de eso que tú decías, de escucharlo, no, le da seguimiento al enamoradito de la, de la hija. De, de cómo se de cómo se siente, se acerca el estado al joven. Bueno, realmente institucionalmente hablando, se da, en la praxis y no se da. ¿Cómo así? No, no entendí. Exacto, o sea, institucionalmente hablando, en las leyes, en uh, okay. los ah, okay. estatutos establecidos Exacto. por esas instituciones encargadas de dar seguimiento, se da. Ahora hay que ver realmente si se lleva a la práctica, a dónde tiene que llegar, a esas comunidades vulnerables, a escuchar a esos jóvenes. Hay muchas instituciones que sí lo hacen y que sí se da, pero realmente nos falta mucho todavía para llegar allá. Luis, háblanos de este factor. Eh, ciertamente estamos... Eh, necesitados de que esas políticas que están establecidas se apliquen, se apliquen, que en ministerios como el de la juventud hagan el rol para el cual fueron creados, como decía en principio. Pero hay algo que se da con los jóvenes, con la juventud. Nosotros, y te menciono una institución como el Infotec, por ejemplo, que ofrece capacitación gratuita, técnica, con un nivel de calidad considerable. Pero los maestros tienen que salir a buscar los muchachos para poder formar grupos y tener esa sesión o esa clase. O sea, en las comunidades es muy escaso ese interés de los muchachos de ir a aprender tapicería, de aprender eh, lo que es la costura, en el caso las damas tal vez más con el área de la belleza y eso, pero hay una escasez, y falta de entusiasmo en los jóvenes, no sabemos si por el mismo factor social de, de pocas oportunidades, pero está el tema del emprendimiento, cuando eh, eh, aprendes... Esta, estas áreas que son técnicas, con poco puedes iniciar o hacer cosas para ir avanzando en la vida. Entonces, ese es un elemento también a evaluar. La motivación de los muchachos, que lo que quieren a veces es la juca, el trago, el teteo. En las universidades están llenas de mujeres. El porcentaje de hembras y varones es abismal en todas las áreas de capacitación. No solo en las universidades, en los cursos, en los... En, en, en, en esos diferentes talleres que se ofrecen, vemos que lo que hay es básicamente mujer. Entonces es un fenómeno importantísimo que debemos de tomar en cuenta y hasta estudiarlo desde el Estado. Sí, realmente tú sabes que yo vivo eso y es que yo doy clase para uno de los proyectos que yo participo. Uh -huh. Entonces, a veces nosotros vemos cómo se le ofrecen esas capacitaciones, esos cursos técnicos a los eh, jóvenes y no lo aprovechan. Pero también ahí entra el rol del maestro a motivarlo. A mí me dicen los jóvenes, eh, vamos a escuchar una canción de Bad Bunny. Yo no consumo esa música, yo me pongo a escucharla con ellos, la cantamos toda esa vaina. Pero realmente... Ver, tú eh, este muchacho que está aquí le gusta... Eh. No, porque <risa> yo, a, mí, a mí me gusta Rochi. Luis. Pero el muchacho que tú, <risa> es ya, Yo no soy joven. El muchacho es amado. De, dice ya, la mamá, ley que de los 35 refiriendo. para abajo. Exacto, ya idea. yo pasé de esa línea, pero yo, a mí me gusta Rochi. No, Yo, yo es de, de, no de Amadito. Pero que yo no comparte Que la ley no te puede decir a ti si tú eres joven o viejo. Eso no tiene sentido. No, si lo dice, Es una locura. No, no. La, la, la, juventud, la juventud. Yo me refería a amadito, amadito. Amadito. La juventud. A mí me la sacan de la juventud porque tengo más de 30. Luis, no, no. eso es muy importante. Ah, porque okay. oye, me es un problema muy grave que tenemos. El derecho, el derecho penal no es medicina. para resolver ningún mal social. 35 y del. lo tenemos. Con la edad continúan ahorita, muchachos. Vamos a aprovechar a lo Que ya tenemos la musiquita. A ti no te interesa porque imagínate. Eso no tú, un tema medio, así que Tú eres eso, asquerosamente joven. No sí. <ríe> como dice Luis. John Manuel, John Manuel tiene una canción sí. que dice así, somos <ríe> asquerosamente jóvenes No, no te ríes, lo que <ríe> es, eso es normal aquí, o sea, hablabas de la motivación del maestro, del docente, a veces hay que también a reempujarlo, entonces como que cuesta arriba, continúa. Exactamente, pues te decía que si yo tengo que ponerme a escuchar una canción con ellos, que realmente sea un mm. tipo de música que yo no consuma, yo lo hago porque... Nada más bonito que un joven dando clase a otro joven y que ese joven entienda realmente. Debemos de conectar y enganchar. Los Yo códigos, paro la clase y los, empiezo a hablar de lo que sea para enganchar códigos son la clase. Mi, los códigos Exacto. Son los Oyeron, maestros. ¿Y aburridos? Sí. No, no, lo dijiste tú, solo dije yo. Porque hay unos maestros a veces sí, que. Maestro, que, uh, que vos te y, sabes, y tú cabeceando casa. y el maestro no entiende que tiene que romper para no, enganchar. No, no. Vuelve y llámalo. Eh, atención, maestro, pero enfócame para que la gente vea. Eh. Atención, maestros aburridos. Cuando usted vea que, la, que los, los estudiantes están cabeceando, rompa, como dice Luis, ¿verdad? Y enganche de nuevo para que consiga la atención. O tírale el borrador. Vamos Luis. Que, mira, Exacto, Luis que es una, esta es una entrevista sí, jovial. verdad aquí, hay gente... vamos a aprovechar a mira, Luis, muchachos. Que yo, nosotros me, tenemos me, me gustó el llamado de Yayan a los maestros. Aburrido. aburrido claro. Pero hay unos que por su cara no es que sean aburridos, es que debieran ser técnicos que lo vean de vez en cuando. No, o sea, no qué barbaridad. Adelante, Luis. Pues nada, decía eso. Realmente eh, se da mucho esa parte del de desinterés de los jóvenes, pero también, del joven, pero también hay que evaluar eh, el interés que le ponga el maestro y la pasión que el maestro le ponga. Yo veo a los jóvenes que yo estando estoy dando clase aburrida y yo me paro y empiezo a brincar con ellos, una dinámica, una vaina, y ahí lo engancho otra vez en el Oye, tema el que el estábamos dando. Pero al punto para llegar gusta, gusta el, a tus clases, tema, vaina, no ya dentro del aula, es para que esos muchachos sí, aprovechen no, no los cursos que se imparten. Una vaina. Que los sí, realmente es ahí, eh, eh, en ese tema. En, en ese tenor, pues sí, hay mucho desinterés de la juventud y eso se da mucho en que yo no voy a perder el tiempo, en que yo tengo que trabajar en que tengo que hacer ciertas cosas que son más importantes que las clases que voy a recibir. Por falta de política sí. juvenil, Exactamente, por el mismo hecho de esa falta de política, de porque Luis. nosotros repetimos conducta el ser humano es un repetidor de conducta, entonces yo veo eso es un mono, y entonces y yo viendo. no lo hago. ¿Eh, tú ac tú acabas de dar la diana. Es un mono, el no sé ser humano qué. es un repetidor de conducta. Falta liderazgo <risa> en claro la juventud. Que sí. Muchísimo liderazgo. Falta mucho liderazgo porque como el ser humano es un repetidor de claro. conducta, las personas adultas no han dejado ese liderazgo fomentado en nosotros la juventud y muchos hemos tenido que construirlo solo. Ahí está, excelente. Bueno, Luis, un mensaje sí, final sí, a los sí, muchachos. Muchas, muchas veces, mucho de Atención, eso. alcalde mucho. de San Francisco de Macorís. Sí, ahí me, me sumo a esa Le precisión. trajimos a Luis para que vea la diferencia, ¿verdad?, entre una persona que está bien formada, con, como otros también, sí. eh, pero con una idea clara de lo que es política de juventud. Luis, un mensaje. Tú para, si tú estuvieras en el ayuntamiento, ¿tendrías tú un plan pensado a, ni, a nivel municipal? Para tú, para ¿tú, tú lo acabas de decir, va a escuchar la juventud. Claro que sí. Sí, Luis. cada espacio que yo me vaya a desarrollar, no diga plan. Plan te lo Luis, eh, manda un mensaje desde este espacio a toda la gente, a los adultos también porque a veces somos adultos con espíritus de, de, de jóvenes eh, y a todos los jóvenes que nos ven en este espacio, en este momento bueno, realmente yo le diría a la juventud que aprovechen esta etapa que están viviendo porque no se va a volver a repetir realmente eh, vamos a Bye. formarnos vamos a sí. trabajar Vamos a vivir este momento, pero sobre todo apegado a las leyes, a las éticas y disfrutar. Realmente yo digo que la juventud no somos el futuro, saquémonos eso de la cabeza. Somos el presente, porque ahora es que somos joven y tenemos que ejecutar lo que como joven nos corresponde. En el futuro ahí somos está. el pasado de lo que fuimos. Sí, eso es Señores, ahí está, ha estado con nosotros Luis Rodríguez es un dirigente juvenil y con él hemos conversado ustedes han visto ampliamente acerca de diversos temas que envuelven a esa etapa de la vida en que el joven decía Kant que el joven todo joven era revolucionario le gustaban los cambios rápidos ¿no? sí. y que los viejos son conservadores así como Francis Amado un detallito ahí Ajá, Adelante. atención a la gente que nos está viendo Ajá. nosotros somos de la misma comunidad Ajá. y ahora yo estaba haciendo un, un, un análisis de la comunidad del cercado. Las personas que se han destacado en esa comunidad, que ahí están, por ejemplo, los sierras, que hay psiquiatras, militares de alto rango, eh, todo el que se ha destacado de esa, de esa comunidad es precisamente basado en la formación, claro. en la educación. Totalmente. Así es. Bien, Totalmente. señores, gracias.